La Tierra Baja es justo todo esto. El paisaje que se vislumbra desde el parador de Alcañiz será escenario y un personaje más de la nueva película de Miguel Santes Mases, La Tierra Baja. Aitana Sánchez Gijón interpreta a Carmen, una guionista que se siente frustrada y abandona Madrid para volver a sus orígenes. Vuelve a conectar con esa parte creativa, con la escritura y a partir de ahí bueno, pues empieza a conectar esa tierra... ...y todo lo que sucede ahí, las personas que la habitan... ...y que forman parte de su vida... ...conecté mucho con, con esa necesidad de volver a empezar de esta mujer". Un nuevo comienzo en el que se reencontrará con un antiguo amor... ...una historia no resuelta en el pasado. "...quiero hacer una película para un público adulto... ...creo que hay un público que no tiene películas para ellos... ...que no tenemos películas para nosotros... ...creo que pueden valorar una película como esta... ...porque precisamente sus personajes tienen una edad... ...más parecida a la nuestra". Director y protagonistas recorren los lugares donde se rodará Tierra para familiarizarse y conectar con el entorno. Un guión que la primera vez que lo leí, enseguida noté olores y perfumes, no solo de la región, sino también del alma de, de los personajes. Y es una historia que parece muy sencilla, pero a la vez no lo es tanto. Aragón TV colabora en esta película que comenzará a rodarse en junio en Alcañiz y Belmonte de San José. Para ver el resultado tendremos que esperar hasta finales de año. Aragón TV con el cine aragonés.